Muy buenas a todos. Aquí vuestro hombre, Bandolero 7.0. Continuamos aquí con Assassin's Creed Valhalla. Y bueno, vamos a ir al Alrextab, ese. A ver qué tal. Mi caballo. Venga. Bueno, esto que aparezca el caballo de la nada. Y bueno, pues tenemos que irnos bastante lejitos. No sé cómo vamos a llegar allí. A el cuervo este. Préstame tus ojos. Venga. A ver, no sé si llegará hasta allí arriba. Se sube para abajo, se baja para abajo, a ver si sube para arriba. Ahí. Corre. Vuela. Creo que tardamos menos con el mapilla, pero bueno. Vamos a ver. Está bastante lejos donde estábamos nosotros. No sé. Ay, verdad, ¿Y teníamos marcado, quería, quería yo ir aquí Ahí ponemos marcador Anterior vídeo Allí, tenemos que irnos más o menos para allá, ¿vale? Así que vamos a ver Bueno, si sube, si sube el cuervo, parece que no, pero sube Mira, y se ve otra cosita ¿Dorada? No sé <ríe> Secretilla del juego, no sé Está fuera del mapa, no sé Sabía que estaba aquí en la montaña Pirurú. Bueno, pues tenemos que ir bastante lejos No sé cómo vamos a llegar Allí, allí está también otra cosilla que, que descubrimos alguna, alguna cueva o algo Pues nada Volvemos Y a ver si podemos hacer ahora un viaje rápido o algo Vaya esto... Vamos a ver. No me interesa más coger el barco, ¿no? Es como llego allí a la otra punta, tío. Uf. No Tenemos que caminar mucho. Con el... Hola, muy buena. Buen día. Buen día, campeón. ¿Eh? Estaría bien que el caballo ah, Vamos a ver caminito Y no perdernos Si llegamos a la atalaya Estaría bien ¿Sí? Si nos vamos a caer aquí en la ladera ¡Oye! lo o algo Voy con alguna presa a ver si le doy Más para arriba Ahí Toma El otro Se me va Toma No le da muy bien, pero bueno Que viene En el lobo <ríe> Toma Dos lobitos que me he cargado Venga Vale Saqueamos Flecha y cuero bueno, viene bien el cuerito. Hemos escurrido por aquí? <ríe> A ver el otro. Ahí ha caído uno. Aquí estaba la presa. Y el otro. Ven, sirvito por allí. Llegaré. No lo veo. A ver, he acerca un poquito más y, ¡ay! Que se va. Que se va, que se va. Se fue, creo. ¡Eh! ¡Lo tenemos ahí! ¡Lo tenemos! Toma, 220. Así no pierdo el lobo. Voy por este. Se me escapa también. Ahí. Buena. Recuperamos nuestra flechita. Vamos aquí con las montañas, eh. Habré perdido el lobo, seguro. Vale. Estaba la presa que se estaban comiendo. Vale, cogemos cuerito. A ver si encuentro el otro lobito. Y si no, pues pasamos a de... ver. <ríe> pasamos a de... ver. Venga. ¡Corre, caballito! Zorrillo. Eh, lo dejamos curiosidad la tarea tiene que estar para arriba, digo yo Vamos a ver, macho, un vistacillo Fua. A ver si podemos atravesar esto, macho Está bastante lejos, eh Está bastante lejos Venga, vamos a ver Por ahí creo que había un camino, pero bueno Sigámoslo Muy buena, Alfinity Bienvenido, crack Podemos pasar la montaña esta Si no voy a tener que Soltar al caballo Y escalar, imagino Venga eh, una charquita por aquí Cuidado Cuidado Venga Los pajarillos Y la cascada Seguro que hay algo por ahí Pero no me voy a parar no, no avanzamos la historia Quedan ya po, poca hora, ¿eh? De, de prueba gratuita de esta Ahí, tío, el paso este No sé yo Ya lo seguro Vale A ver A mí Me sale un oso desde aquí, a ver Vamos a ver y algún paso por aquí. Vamos nosotros. Mucho oro y muchas historias. Pero bueno. 600 metros. Venga, que ya no estamos tan, tan lejos. Venga. Por aquí un caminito. Al parecer... Ha Apareció ver huella y todo. Mi caballo o algo. Míralo. Hay huella. Bueno, de caballo no. Son de, de personas, eh. Aquí, a ver si no van a hacer aquí una coloqueta Esperemos que no Vale Otro zorrillo Venga 300 metros Vamos a ver cómo pasó esto A ver si hay algún caminito Bien, bien O no Ahí se me despeña el caballo No te tiras para allá Vamos a ver. Entramos al camino Ahí hay otro, pero No sé, lo mismo que tenemos que dejar el caballo por aquí Pero por aquí no me sube el caballo, ¿vale? Ahora después lo llamo Vamos a ver. Vamos Para arriba Ahí, gateando Ahí Venga 275 metros Hacemos la atalaya esta Y ya nos vamos para nuestro objetivo ahí arriba en todo el pico, así que Vamos a ver cómo subimos por ahí Vamos a ver Por dónde y... Hacemos Ajá El agua está muy fría y Puede ser que haya algo Podemos investigar aquí Un poquito, aunque sea Tenemos aquí hierro Ahí cojo hierro Cuatro, muy bien Y algo ahí por ahí, pero bueno A ver por dónde podemos nosotros Escalar ahí Ok si era por aquí, que no creo No lo tengo claro ¡Dup! Encontrar un, un saliente que me deje agarrarme o algo Ahí, venga, venga, ahí Vamos para arriba Perfecto Ahí arriba, a ver Si por aquí podemos o okay. qué Y vamos a ver No tardamos mucho encima cima de Fanaraki Lo pues buena, eh Hemos descubierto Yo lo quiero tirar para arriba Creo que me estoy desviando, eh Mi objetivo, vamos a ver la Cuestión es subir por aquí, venga A ver si nos deja Ahí Venga a ver aquí Muy bien Y vamos para la cima De a aquí Vamos a ver Por dónde sube esto A ver Ahí Está muy bien esto, eh De subir por la Por la roquita Normalmente en otros juegos Te ponen aquí las montañas Para que no pases Pero con este sí podemos pasar A ver, mira, mira, mira Ah, que están hechos los caminillos, solo hace falta encontrarlos. Uy, uy, uy. O me caiga de aquí, ¿verdad? Ahí. Venga. Hay que otro saliente. No quiero engancharme para arriba. Ahí. Venga. Un poquito para la izquierda. Ahí. Y para arriba. Venga. A ver aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Supervivencia o algo? Un cofrecillo Saquear Plata, pues oh, buena, ¿eh? Oh. Aquí un cofrecillo Ah, queso Cuero y hierro Muy bien, ¿eh? Eso no viene fenómeno Venga, eh, pues estupendo Venga, vamos para arriba, ¿no? <ríe> a ver si sube Ahí Estamos poquito Ahí Venga estamos muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita Caliente, caliente, caliente Eh, estamos la cima ya, chavales Y sincronizamos esto es primordial en este juego, ¿vale? Lo de la atalaya Siempre que veáis una Es muy recomendable visitarla sí. Pues estupendo A 1300 metros tenemos el otro, ¿eh? Poca broma Y me tengo que tirar para allá y este no vuela como el Fortnite ni nada <ríe> Allí el oro que hemos dejado Muy bien <ríe> Nos va indicando Nos va indicando ahí las cositas, los tesorillos, ¿vale? Que hay por todo el mapa Uf, misterio y artefacto Pero Nada, nosotros nos vamos A nuestro sitio Vamos a ver, voy a tirar Me voy a tirar Esto aquí Por lazo vamos a A pegarnos Y la roca me voy a matar el otro molaba más porque luego te tirabas desde aquí, desde arriba Y solías caer a algún sitio de esto de paja, ¿no? No sé si caerá ahí al agua Vamos a intentarlo No me quiero matar Venga Ahí Al agua, al agua, al agua Al agua, muy bien Ahora me... Corre ¡Me hielo! Venga, tenemos que subir por ahí, ¿eh? Quería sa salir de aquí, pero yo creo que por ahí podemos subir Si me quedo aquí, me voy a congelar Sí, sí Venga, sube Ahí Vamos para arriba Ok Y llama a mi caballo Ven para acá, caballito ¡Toma! <ríe> ¡Vámonos! ¡A los objetivos de misión! No tengo objetivo que... Bueno. Va. ¿Esto qué? Venga. A ver... No me había pasado que...? ¡Venga, hombre! ¿Esto <ríe> qué, tío? Y si me han puesto aquí un... <risa> ahí. <risa> aquí. Venga, vamos a ver si no nos caemos. Ahí. <risa> ¡Alope! ¡Al trote ahí! Venga, vamos. A ver, cuidado en el precipicio. Aquí tenemos todos con nosotros Aquí ¡Va, caballito! No quiero despeñarlo me ¡Veja lobo o algo! ¡Un zorrillo! ¡Veja! la patadilla! A ver si encontramos el caminillo Está muy bien, ¿eh? ¿Tú qué? Nada, ¿no? Una caja y ya está, ¿no? Una cajilla aquí de suministro o algo Venga, si no me quiero parar Pues suministro y nada ¡Vámonos! A ver el zorrillo, si lo pisoteamos ¿o qué? Toma, lo hemos pisoteado creo, ¿eh? Un poquillo juego ¡Oh, cómo corre! juego ¡Oh, cómo corre! Bueno, bueno, lo hemos perdido <ríe> Ha estado vivo y, y... se ha salvado Ese no Toma <ríe> nuestro arquito Dame flecha Ahí cazador Cuero y piel de zorro ártico, ¿eh? Poca broma Eso nos puede servir para algo Bueno Llegamos a nuestro camino, 700 metros Venga, ya no estamos tan lejos, ¿eh? ver allá abajo? Vamos a ver si encuentro el camino, ¿eh? ¿Me he pasado yo por aquí la mora o qué? Sí, sí Acciona al máximo, vale A ver, cuidado, cuidado, cuidado Esto está muy alto, tío A ver cómo llegamos para allá A ver, ¿me bajo del caballo Yo Creo que ahí, ¿eh? dar del caballito. Y vamos a ir. Venga. Aquí dando un paseito. Vate. <ríe> nuestro objetivo está por allí. Vamos a ver cómo, cómo bajamos el roqueo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Porque esto está muy alto, eh. El precipicio de esto. Ya podía tener. Algún sistema de vuelo Venga, agáchate te bajar para abajo No, dice es que no, que por aquí no <ríe> Bajamos Por aquí sí Venga, que tú puedes Baja, baja Ahora es que yo me había pegado de aquí <ríe> que no había daño en porcaída, pero yo no me fío a ver venga vamos a ver ahí ahí, que vaya bajando como, como pueda venga más escalada libre sin cuerda ni nada, venga tenemos que llegar allá abajo ahí, ahí enganchado ¿Cuál es Spiderman? Que no sé por qué nos manda tan lejos Esta ubicación ¿Bajamos para abajo o qué? Está bajando en oblicuo Pero está bajando Vale, ahora un poquito más vertical Ahí Ahí Mira, mira cómo se engancha Ahí me suelto nos queda poquito, ¿eh? Podéis ver por aquí alguna tirolina o algo. <risa> Venga, me tiro ahí. <risa> El saliente ese. Si bajamos más rápido, creo, ¿eh? Venga. Vamos a ver. Para abajo, al círculo. Y va bajando rapidito. Parece. Ahí. Bueno, pues no nos caigamos a un hoyo ahí. Que no podamos salir. No sé, no sé, no sé A ver Tira para allá la izquierda Aquí No nos quedamos atrapados Venga, venga Un fenómeno Venga, estamos aquí ya, ¿eh? Venga, le doy ahí para abajo el círculo Y baja muy rápido Venga, que estamos aquí ya Me queda muy poco <risas> Ay, ay, ay, ay mi tiro ya Uf, tenemos ahí ya el El mar, ¿eh? Venga, baja, baja, baja. No te líes No te líes y Lo mismo, no hemos desviado el El tema ah, Vamos a <risa> ver Baja Tira para allá estás desviando hoy vos Ahí, ahí. Venga, vamos bien, Creo yo Está <ríe> el pueblo Allí Vale Seguimos bajando Imagino que habrá otra bajadita más Más fácil que esta, pero bueno Ok A ver dónde nos lleva esto Queda un montón todavía, parece que no, pero queda un montón. Baja, baja. Venga, descuélgate. Y menudo escalado hasta hecho, niño. No es fenómeno. Venga. Hace como el que se cae. Ahí, ahí, ahí. Buena. Buena. No sé, nos vamos a helar también aquí con... Para allá, por estos salientes. Voy a intentar buscar ese camino. Aquí está nieve. Venga, yo creo que esta es la última ya. Escaladita esta que vamos a hacer. Vale. Y lo mismo me tiro la nievito Venga, me tiro la nieve. Toma, lo quitado un poquito, pero. Ni no tan mal. Llamamos al caballo. Venga, voy a correr. Siente de experiencia. A echarse. No. <ríe> A ver, Aquí habrá algo. Puede ser. Echan vistazo. Ahí rellenamos. La comidita rica. Mm -hmm. Esto explota. Uy. Saquea. El esqueleto trae de plata. No parece que haya gran cosa más, ¿no? Por aquí. No parece, ¿no? O sí. No sé si habrá algo de oro aquí. No. Eso es para allá, para otro lado del mapa, digo yo. Venga, que nos queda muy poco. Bueno, dos atalayas más por aquí, ¿eh? Horda Filque, que ha a 280. Ojo con eso, eh. <ríe> bueno, seguimos. Nos falta 400 metros. Ok, hay otro caballo por ahí, también. Y flechita. Flecha de cazador más uno. Munición al máximo, vale. Tenemos otro caballo, eh. <risa> Parece que son iguales. Venga. Ojo, lo ves. Ojo aquí, eh. Amigo débil, combate igualado. Bueno, bueno. Ojo aquí que vienen, eh. Lo mismo tenemos que pasar de ellos. No sé. A ver. Poder su 280 Yo no sé ni el poder que tengo Poder 13 Bueno, bueno, bueno <ríe> Me van a dar una que no vea Vamos a ver Tenemos para subir aquí varias cosas, no sé Podemos subir El carca estaría bien, subirlo, tío Ahora nos da dos flechitas más Estaría bien, supongo Ahí Vale Ya no tenemos más Hay que seguir cazando Si sí, nos falta cuero y tal Pues bueno Muy poco poder Esto no puedo yo Aquí vienen Tenemos nuestro caballo No, no, ve Quiero llegar el problema Ya. Tenemos muy poco poder. Venga, vamos a ver. El este Sigur habla con él. Al restar, ¿eh? Pues ya estamos aquí. Lo mismo no era malo ni nada. Vamos a ver. El Sigur, ¿dónde está? Hemos encontrado otra ciudad. Seguramente habrá de todo. Me ha vibrado. mando. ¿Qué pasa? Ah, por aquí el Sigur, ¿dónde está? Este hombre Se me ha ido el marcador Se me ha ido total, eh Aquí un poquito más para adelante, vale, vale Bueno ¿Y aquí qué hay? ¿Y brilla algo también? No sé qué Y Aquí me he dejado también algo, tío Algo de oro A ver ¿Dónde está el marcador del oro? Aquí un poquito lejos o okay. qué? Puede estar por esta casa, no sé. Vamos no. a ver A ver. Y no me digas que está enterrado debajo de tierra. ¿de cómo con es eso, tío? Madre mía. Bueno. No está embarrada y medio devorada. Los cerdos camparon sus anchas por la casa y la llave del sótano ha desaparecido. Vale. A ver, te toca a ti buscar entre la mierda. Perfecto. Vamos a buscar a los cerditos estos donde están. A ver. Se oye un cerdito por ahí. Sí. Aquí, aquí ya estuvimos. Vamos, en el otro lado. Vamos, a ver dónde está la llave aquí. Yo qué sé. Cerdito. <ríe> Tengo un hachazo. Aquí, aquí está. Aquí está. la llave. Bien. No tenía que matar ningún cerdito. Solo <ríe> no sé, ¿en que encontrar la llave del ¿no? la entrada, vamos Prefiero. refiero Vamos a ver Cuidado Soy peligroso Cuidado Conmigo, ¿dónde está el sótano? Aquí No me fastidies Vale, tenemos la llave ¿Cómo entramos al sótano? Y me meto en unos perales. Yo solo. Sí, está muy bien, pero lo que no veo en la entrada. No hay nada aquí. Voy a dar la vuelta, amigo. ¿Dónde está el sótano aquí? ¿Tengo un gorro de Papá Noel. <ríe> medio, medio Oh de la maga No encuentro el sótano, ¿no? Encuentro la llave pero no encuentro el sótano Nadie sabe Dónde se encuentra eso, ¿no? Me tiro para arriba El sótano no está abajo yo me tiro para arriba Pero es que no, no veo nada ¿Dónde podrá estar La entrada del sótano, No te digo. Vaya leche Ni idea, eh Mira, ¿dónde tienes tu sótano? Me susto que se ha pegado Es que no aparece, tío Una entrada secreta Por aquí ni, ni nada ¿Puedo yo abrir esto? Qué raro Misterio, misterio ahí Sin resolver No tengo que llamar al Ikeimen, eh Porque no tiene ningún sótano, No, tío Pasamos del oro <risa> Y nos vamos aquí a buscar a este hombre Ande, que le den al oro Entra seguro y habla con él Venga No sé por qué se me había quitado El camino ahí va un poquito automático también, eh Ni lo que... Mi vibra, no sé por qué, lo mismo, hay algo... <ríe> a ver, debe estar seguro... 100 metros. No sé yo. Le gusta, tío, a mí? Me estás contando, hombre. Me tire para ti, va a ver. A ver Creo que no lo hemos pasado, ¿qué? Va siguiendo el camino? está por aquí para alguna de estas casas o algo. Esto podemos hablar. Mi Espérate, este hombre. Venga, vamos a ganar del caballo. Bueno, no lo encuentro. No me prometas una rama potente para ofrecerme después una mísera ramita. A ver, esto a Todos en Al son tan escandalosos a la hora de amar? No, solo mi o sea, madre. Que no puede satisfacer a su mujer Anda, anda ah, ¿es la edad? No, todavía es joven y fuerte Pero no siempre fue así Antes cuando saqueábamos No podíamos dejar de hacerlo F ¿Fornicabais durante los saqueos? Nuestra <risa> primera vez Fue en medio de una aldea en llamas Madre mía esto Después de un rato la compañía nos hizo parar Decían que los distraíamos Vuestro amor arde cerca de la muerte ¿Habéis probado a recordar ese momento? Ya Pero hablar de ello no es lo mismo Necesito sentirlo y Olerlo Entonces tendréis que trasladar la emoción del saqueo A vuestro lecho ¿Podrías vale, ayudarnos mía. a fingir un asalto? <risa> Otra Eso haría fluir <risa> mis humores Ven, vamos a decírselo a mi marido Oh, que pillado está <risa> Vikingo grande y fuerte. Hoy nos vamos de saqueo. Saqueo. Ahora. Bailemos la danza sangrienta. Dame de belicismo lujurioso. Sí, claro. Nicolau, somos vikingos. Podrías empezar por romper algunas cosas. Pero grita mientras, como si lo hicieses de verdad. Madre mía, tandao, Chaval Oh. Qué bueno. Ya está, ¿no? <ríe> Podrías empezar por romper algunas cosas. Ah, vale, Pero no... grita mientras, <ríe> como si lo hicieses de verdad. No lo está diciendo nosotros, yo creo. Ya, pues venga, vamos a ver. ¿Qué pasa con él? El... Matrimonio este. Podrías empezar por romper algunas cosas, pero grita mientras como si lo hicieses de verdad. Vaya dos, vaya A ver, que le rompemos. toma es divertido, no he Ya, creo que le falta. Pero... <risa> Quizá necesitáis más fuego, como esa primera vez. Odio, oh, no sí. fuego a la casa. quema nuestra casa! ¡Que arda toda entera! Madre mía. ¿Me tengo que vender fuego a la casa o qué? Me voy a ver, saqué por aquí. Cofre cerrado. Acuito una llave para cada cofre. Plata. ¿Más plata? Estoy la llave necesitamos encontrar queso moestidos muy rico el queso moestido no tenía mucha gracia pues ya no tiene más nada que romper ahora a ver cómo le quemo la casa <risa> eh, y que no tenemos la llave de este cofrecillo con lo que me gusta a mí abrir los cofrecillos bueno oh, macho como le arda la casa A ver. Pero vamos a encontrar la llave de esto No, es complicado También ¿Cómo le meto yo fuego a esto? Una flecha de fuego No un tampoco sé cómo cambiar de flash A ver, aquí parece que había algo de saqueo: bula de paro, vale, gubertería, plata. la podemos vender el trébol. Ok, tenemos la raciones al máximo. ¿Qué? Nada pensaba yo que iba a estar aquí la llave o algo Pero nada, no la moras No sé dónde está el Sigur A ver, inventario. Estas vale, las cosillas nuevas, estas que habremos cogido o algo. Aquí en la bolsa. Vale, llave rudimentaria. Ya da una pocilga de la recta. Que no hemos podido abrir el sótano. Medallón de la orden. Mercancías para vender. Y. Trasta de reno. Tenemos que encontrar los renos. Si no, pues nada. Bueno Puesto lo que hay Ok El <ríe> otro que está por aquí Pero es que no hay que lo encuentre al sigur <ríe> Aquí también tenemos aquí ¿Sí, ¿Cómo le cojo yo? A vale, ¿qué esto de... de? ¿Meterle fuego? No tengo ni idea Meterle fuego a la casa de... De los locos, esto. Está ahí como un fallo del ánimos. Es que no puedo coger los farolillos ni nada. ¿Puedo meter fuego a la flacha. Sí. Ya le he metido fuego. ¡Oh, macho! ¡Vaya a arder, eh! ¿O no? ¿O mismo, ¿no? A ver No, arde, ¿eh? <ríe> la casa Vale Tengo la flecha ardiendo Vamos, a si podemos entrar adentro, ¿eh, ¿ves? Venga, chicos Vaya, arder ¿eh? ¿A dónde tiro la flecha? A la ropa Nada no sé cómo meterle fuego a esto Recupero mi flecha o algo Sí, la he recuperado Cofre cerrado, tío Vaya, vaya, vaya perol, eh No tengo nada claro ¿Eso qué tío? El sonidito ese Funcione más Esto de la flecha, no sé ¿Y a dónde se lo tiro ¿Al tejado? <ríe> no va a funcionar esto, eh Ay, No funciona Digo a ver si recupero la flecha Pero no perdido estoy vamos a ver. Uh -huh. bueno bueno bueno la puerta vamos vamos mira sin miedo tienda Vende esto también se vende me alegro de aligerar tu carga Cuertería, la tija ahí traigo y la caja vacía una inscripción medio borrada supongo que se la vender también no dejes de traerme tus cosas por favor este no este no lo no lo ¿no? Lo mismo me sirve para. Solo los mejores ingredientes. Para fabricarme algo o lo que sea. Podemos comprar algo de cuero, no sé. Vale poco. Vamos 25, por ejemplo. No acepto devoluciones. El Siempre hay que tener de esto. Flecha ligera. La de depredador y la de cazador, estas son las nuestras, de luego. Bueno. Vamos a ver. ¿Podría tentarte con otra cosa? Si no tenemos nada, padre. Hasta luego, ya nos veremos. <risas> Plata 47, cuero 25. Bueno, esperamos mejorar un poquito. Junto de regidor Vale Tenemos 5 de cuero Y 8 de mineral Bueno, seguimos Una de ubicación Lo mismo tengo que sacar al Al cuervo Para contra esta gente Madre mía Se mis ojos. Sí, pero encuéntrame al. Al Sigur. Este. A ver, Tiene que estar por aquí, ¿o okay, qué, tío? El cuerno ese, lo mismo, el cuerno ese es lo que tenemos que encontrar. No tengo ni idea, ¿eh? Sí, aquí. ve Vamos a tratar de. de allá. Pero somos fuertes, Ergi. Igual que vuestro ah, ¿Qué le pasa? Acércate, a cara de Ahí hay, hay, hay otro también, amistades. ¿eh? Yo creo que está aquí ya, ¿eh? Creo que lo hemos encontrado. Alzamos las copas. Ganará el que beba más rápido de los dos. Otra vez a Venga. ¿Quieres apostar? Pon tu dinero sobre el barril. No que pierdo, este quiere. Nada, nada. Nos vamos, este quiere emborracharnos y. ¿Se te ha metido el miedo en las entrañas? Sí, sí, no quiero que me dime. Listo. Vamos, que esta es la bebida, ¿no? Es esa es la bebida. Venga, vamos a esa y me buscar al. Al seguro si Ahí está. Al fin, lo no hemos encontrado. Venga. Pindo. Has cumplido el deseo de tu corazón, Eivor Pero por tu rostro parece que hayas perdido las ganas de vivir Venga, vamos a ver. Gorm está aquí con sus últimos hombres ¿Cómo se atreve ese troll a mostrar su cara? Sí, sí Deja eso para otro día Debemos obedecer la tregua de Harald Y Gorm es demasiado débil para intentar nada no es más que una mancha de semen en los pantalones de su padre. Voy a acabar con él. Esta noche no. Lo que le ha dicho Déjalo. el tío. <ríe> Esta noche no. Masín, ¿Tiene ganas? y procura que beba hasta templarse. Yo iré a buscar a mi padre y lo acompañaré a la casa comunal. Como desees. Venga, vamos a ver. A ver, ¿estos que hablan? El vasín y este. ¿Hitham está bien? Se mejorará, pero ya nunca se recuperará del todo. Por fortuna, tú triunfaste donde él no lo logró. Fue mi determinación. Cuando mataste a Kiotbe, ¿viste si llevaba una insignia de plata del tamaño de mi palma con el símbolo de un fresno? Toma. Ahí la tiene Véndelo por cuanto puedas Sé dónde ha acampado, Corm. Si quieres verlo sin llamar la atención de nadie Existe un truco que puedo enseñarte ¿Ya buscas a otro aprendiz? <risa> <risa> ¿De acuerdo? Acepto ¿Qué es lo que debo hacer? Oculta tu rostro tras una capa Mézclate entre la multitud Desvanece la atención Escóndete a plena vista ¿Quieres que me una a tu hermandad? Un hombre al que apenas conozco me regala sus conocimientos. ¿Me estás pidiendo que me una a tu hermandad? En absoluto. Mientras los hombres y las mujeres luchen por el honor y la libertad, poco me importa a quién juren lealtad. Supongo que no hay vergüenza alguna en usar el engaño cuando el honor está en juego. Y Gorm lo ha mancillado. Entonces veamos qué podemos hacer para limpiar esa mancha. Inténtalo. Venga, vamos. A ver. Okay, seguimos. Debes saber ciertas cosas antes de entrar en su campamento Pasar desapercibido en territorio enemigo es un ejercicio de sutileza Yo creo que esto es para los que no hayan jugado nunca a un asesino. Con un pequeño tutorial también Una capucha hará que te ignoren si te ven de lejos Apártate de las miradas atentas y ni siquiera ellas te verán no desenvaines tu hoja ni tu martillo, ya que los movimientos repentinos desvelarán tu disfraz. Ok. <ríe> Venga, corre. dónde vamos? Y por si no ha quedado ¡Eh! claro, deberás <ríe> ponerte la capucha... ¿Capucha? Hostia, ¿qué gracioso esto? ¿La rueda esta? Vale, escucha dónde está la antorcha, tío. Lo mismo con la antorcha podemos pues quemar la casa, tío. <ríe> Usarle el cuerno Llamar al los Ostras, tío Está muy bien Lo de meditar No sé para qué servirá ¿eh? Ah, guardarlo rápido a Lo mejor No sé Llevar montura Y capa, venga Para que el truco funcione Toma. Ya, ya estamos Encapuchados Oh no Se sé nos ve la buena cara, buena eh Todavía Pero bueno Está, ya lo he perdido Este, está aquí no me dice más nada Bueno, vamos despacito Yo qué sé Vamos a ver Tenemos oro, plata también sí, Es que hay muchos tesoros, tío Me ponen muchos tesoros por el mapa Y me da ganadilla por ello Es una desconfianza Aquí tenemos que andar despacito, ¿eh? Un poco podemos Llamar mucho beber con la panza Vacía, vacía? De Deberías haber comido algo antes de beber tanto ya sabes. podemos ir así también despacito. Para no llama la atención. Ah, algunos nos llaman. O sea, no. Vale, que no haya desconfianza. <ríe> y venga. Quiero hablar contigo. Venga. Va, va. Coge tu arma y acompáñame fuera de estos muros Que Odín decida a quien brinda su favor No os harás romper la paz del rey Así que tú y tu bravata divina os podéis ir al cuerno ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué puñetazo le ha pegado! <risa> Atízame Pero no podrás matarme No en plena tregua de Harald Todos estáis sometidos a la tregua del rey Harald. Romped su paz y os expulsaremos de Alrextal. Estamos ahí un poquito limitados. No te causaré problemas. Naciste sin honor, Gorm. Más bien te cagaron cual mojón. Y como tal, abonarás las fosas más profundas de Hel. Hostia, Sigue lo dicho. cacareando, Eivor. ¿Eh? Tan solo lograrás ser un blanco fácil. Bueno, bueno. Ha llegado tu hora. <risas> el alfín está empezando. Debo ir a buscar a Eh, pues venga. Vamos a ahí Eh, si sí que debe de ver. ¿Qué me indica aquí? <risas> Ahí no dice los enemigos, esos que son. Vale, esos son los enemigos. Pero y lo otro tengo que acabar o algo. Me dice que hay algún tesoro o algo, ¿eh? pero no sé. No lo veo. Hay una, ¿Un libro también de runa o qué, tío? Cinco metros. Cinco metros. Aquí en los pueblos suele haber bastantes cositas, pero, tío. Muy difícil de encontrarlo. Aquí Nina. 40 metros. Debajo ¿Eh? tierra también, no me fastidia. No me fastidia que esté debajo tierra. Y dos enemigos. Oh, tío, esto como se entra debajo tierra, macho <risa> Mira esta es la de... La de los cerdos, tío Hemos vuelto otra vez aquí ah. No hay manera de averiguar cómo entrar 15 metros Es que aquí el libro este, una runa o algo Necesitamos, no tengo ni idea, eh No tengo ni idea para dónde se entra al sótano Ni nada, tío Qué mal Bueno Eh Llevar ¿Qué pasa es esto, tío? Con la piedra, tío ¿Lanzo aquí o qué? No, tío, me he quedado sin piedra <ríe> Me he quedado sin piedra <ríe> Algo serviría, ¿no? que qué? Todos estos secretitos del juego todavía no vienen. No vienen grandes. Ahí están los malos. Pensaba que era aquí. Debe de ser aquí, tío. Pero ¿cómo entramos ahí? Esto no se rompe. Ha tenido que hacer con la piedra, pero se ha colado y no.. <risa> No podemos hacer nada. A ver, por aquí. A ver, por aquí. Nada cerrado, tío. Está cerrada la puerta. No tenemos cómo abrirla. Hay como Otra entrada parece, pero no tengo ni idea, ¿eh? Hostia, qué guay. No tengo ni idea, chavales. Bueno, pues vámonos. metros ¿Dónde está ahora el Sigur, tío? Me fastidia Vamos a ver me Se han ido ahora a esto Por aquí arriba ¿Cómo subo yo ahí arriba, tío? ¿Por la cuerda esa o qué pasa? <ríe> Vamos a ver ¿Te sube por aquí o algo, no? Venga, la cuerda Ahí, muy bien Pero no te... No te bajes Ah, es que para bajar, para abajo, creo, ¿eh? Ojo que es para salir <ríe> ¿Cómo suba la empalizada esta? Madre mía Uf, cuántas cosas nos dejamos, tío Esto tampoco sé lo que es, ¿eh? Vale, yo creo que estás como excavando o algo, ¿eh? Ahí. Tienda. Vuelve con Sigurd, vale, muy bien. ¿Cómo llego yo ahí arriba, tío? Vale, perfecto. Otra cosa. <ríe> En el heno me escondo. No. No sé cómo esconderme. ¿Tiene algo por aquí o algo? Aquí, aquí. Me un tambor y una muñeca. Bueno. Coger, mora. Al máximo Venga, vamos para la, la casa comunal Está la entrada, tío Eh, están malos, tú ¿Qué pasa? No me deja Ahora bueno, vamos a ver. Dime ¿Están que todos. Voy, vivo, por... Me duele decirlo, pero sí. Pero sí. Gracias. Ya le llegará su día. Ahora claro, no, no era el momento de matarlo. Dioses, detesto los discursos, solo cuando no los pronuncias tú. <risa> Muchos conocíais a mi padre. un gran hombre que logró grandes proezas. Enterraron su pierna junto a nuestro templo. Jamás hemos tenido mejores cosechas. Pues su culo lo enterraron junto al nuestro. Y solo tenemos un río lodoso. Yo sueño con algo mayor. Un vasto reino de guerreros. Más de que el mundo jamás ha visto. Unidos bajo un mismo rey. Una misma ley. Hemos derramado demasiada sangre luchando entre nosotros. Hoy nos unimos. Y que nuestras hojas conquisten nuevas tierras. ¿Y quién mejor que yo para guiaros a la gloria? Sangré ya antes de los diez años. He dirigido al mayor ejército que jamás ha visto Noruega. Pero un rey sabio debe buscar consejo sincero. Por eso os pregunto, ¿quién se opone a esta nueva unión? No soy vuestro enemigo, rey Harald. Pero tampoco seré vuestro súbdito. Mañana zarparemos en busca de costas verdes. Mi reino es vuestro. Eso me entristece, noble Yor ¿Está de acuerdo tu esposa? ¿No está cansada de dar tumbos hacia el oeste? Mi esposo y yo estamos de acuerdo, señor No damos tumbos Volamos juntos <risa> ay, ay, perder a una mujer <risa> con tu espíritu, Pero no te guardo rencor Que el destino sea propicio Buena guerrera mi rey. Vale. Liuz Vina, os se mi va Y mi juramento de hierro Gorn, hijo de Kiotbe ¿Puedes presentarte en este salón? ¿No libraron el rey Estirvion y su hijo Sigur a nuestras tierras de tu vileza? El clan del cuervo me deshonró, mi gran rey. Envenenaron a mi padre, Kiotbe. Se mofaron de su honorable muerte. background ¡Mientes! Espera, Eivor. Deja que hable. Es una gravísima acusación, Gorm. Y falsa, además. Mi tío vio morir a tu padre. Eivor mata lobos. Tú mataste a Kiotbe. Este hombre ha calumniado a tu clan. ¿Qué debo hacer con él? Darlo, exiliarlo. Si Hay que decidirlo, ¿va? Yo lo mataría, de verdad. Que si no, luego lo vamos a... No sé. Exiliarlo. Si o que decida el rey sois más sabio Sois el rey de estas tierras Harald ¿Halo? esa decisión nos corresponde a vos una respuesta modesta y honorable ahí, ahí Gorm yo te nombro verme y te destierro abandona este lugar antes de la próxima luna llena o si pasto matarlo no lo iba a matar luego lo, ya no lo encontraremos más adelante seguro rey Harald ¿puedo hablar? tenéis la palabra rey Stirbjorn. Rey. Nuestras tierras pertenecen a mi pueblo desde los tiempos del mismísimo Odín. Mi reino es humilde, pero por él hemos pagado con sangre. Nuestra victoria contra Kiotbe demuestra que no nos rendimos sin luchar. Todos los presentes hemos enterrado amigos, hermanos y hermanas, hijos e hijas. Ya he sido testigo de bastante muerte. Quienes quieran guerra, que la busquen allende de nuestras costas. Si el rey Harald nos trae la paz, me postraré ante él. ¿Cómo? Por Gela, ¿se puede saber qué haces, padre? Asegurar una paz duradera, Sigurd. No lucharemos más entre nosotros. De esto no mencionaste ni una palabra. Y no renunciaré a un título que me pertenece por derecho Quiere ser rey también este Entonces la guerra continuará Madre. Morirán hombres y arderán aldeas, crío insensato Solo así conoceremos la paz verdadera Morirás como un esclavo vaca Solo y desdentado en un lecho de paz Ahora son los... los uno de los países más adelantados que hay, ¿eh? Noruega y tal Esto está muy civilizado ¿eh? a mi hijo me he adelantado no ya. Sus ¿eh? Emociones. No me ha ofendido, Charlesthir Y os agradezco vuestra fidelidad. Es natural temer al cambio, oponerse a él. Pero todo cambia y todo termina. Es la lección que nos enseña el Ragnarok. Ragnarok. Pronto hablaremos de nuevo. Esa es la expansión que va a salir próximamente, el 11 de marzo. Vamos a ver. Eso ha sido una emboscada, señor. ¿Conocíais los planes de Styrbjorn? Desde hace varios días. Pero yo no lo alenté. Fue él solo quien tomó esa decisión. ¿Sueñas con un futuro de gloria, Eivor? A mi clan le vendría bien un guerrero como tú. Mi destino está ligado al de Sigurd. Yo creo, ¿eh? Mi destino está ligado al de mi hermano. Lo seguiré allá donde vaya. Claro, tío. Ojalá te comprendiera mejor. Porque no confío en aquellos a los que no entiendo eh. Y no soporto la falta de confianza No, no tenéis contento. por qué temerme, Rey Harald Tan solo soy leal a mi hermano Sigurd Y no os deseo mal alguno Entonces debes saber que si tú y tu hermano permanecéis en Noruega Deberéis servirme Tómate un día para meditarlo Pero dejemos estos asuntos para otra ocasión Esta noche comeremos y beberemos como dioses Y despertaremos en un nuevo reino Sí Bueno. Fiestecilla y la casa comunal. Vamos a ver. Está grabando. Debe de estar cargando algún otro reino o lo que sea. Vamos a ver dónde nos lleva ahora el Animus y vamos a ver. Venga, parece que ya se oye la musiquita, sonido y la imagen. seguirá este o qué? Los colores de Harald. Ya está marcando su territorio Mira, Marcando su territorio Parece un cachorrito meón Ea, misión Carlos completada ¿Qué Perfecto No lo subestimes ¡Que te asesino! Claro. A mí no me... <risa> te asesino! Y te tiro por aquí por el... <risa> Venga, toma Un bañito <risa> Pate que gracioso eh, ahí te quedas flotando Te vas a comer los salmones Ok Nuestra barquita También tengo señalada la runa esa, eh del mapa Pero bueno Zona de ubicación Los mares del destino Otra vez tenemos que buscar el seguro <risa> ¿Me pongo la, la de esta o qué? Y me he matado ese ahí Muy Mucho tontamente vista. No sé Tenemos algo o algo Y parece que hay algo la tienda Y tal No sé lo que es Pero bueno A ver qué encontramos Esta es la tiendecilla esta Que no sé si habrá algo ahí Caballo, no. Este, este. A ver, me quito la capa. Ok. No sé si. A ver, yo voy a caballo. <ríe> Por aquí, no. Vamos ver. Son malos, Sí, tío, son... sí. están en rojo, ¿eh? ¿Acaso no te importa? Si ya no hay saqueo... En rojo... Nadie nos podrá saquear. Vaya, bien pensado. Así si me pongo... Podemos asesinarlo y todo. A ver. Pongo otra vez la capa, ¿eh? <ríe> Tira hasta aquí, tío. Nada, no, buscando ahí cositas. Es donde he marcado, tío. Esta es la de la tienda. Hola. Aquí el tambor. 14. Tengo clientes para esto. Mira, muñeca hecha con pelo humano. Madre mía. Esta es lo que no sé, tío. El camuflaje perfecto para la nieve. Si venderlo o no, yo creo que me lo voy a guardar dar de momento por 5 de plata tampoco nada más bueno podríamos comprar algo más vamos a ver encontramos al herrero de momento tengo de esto para vender pues venga comprar otro 25 una compra inteligente Me... Queda más dinero, ¿eh? pero bueno. ¿Eso es todo? <ríe> Me largo. Que te vaya bien. <ríe> Qué duro, eh. El Aibo. Está todo en rojo, eh. Ni una pizca. A ver, las misiones también, pero bueno. Vamos. El arco podemos mejorar. El yelmo, Abrazala y... Y las piernas. Que leche. Mejoramos ahí el arquito. Vale. Bueno, pide 10 y 25. Tenemos 3. nos faltarían 5 de cuero y, y 7 de, mi, de mineral. Para subirlo. Bueno. O me gasto toda la pasta. Mara del destino Ahí la tenemos Bien, amigos, el nuevo desafío obligan a Ivor a tomar decisiones difíciles eh, pues estupendo Quedan 6 horas, eh De juego, 6 horas y media Te quedaban cuatro, qué raro habrán dado dos horitas más Ahorita horita y media nos queda Bueno, vamos para la casa comunal y... Ahí está el Sigurd también ¿eh? Ya es, rápido ¡Ah! <ríe> Ahora hay que avanzar un poco... Esquivar con el cuadrado Este es el que no hemos encontrado por aquí últimamente Pero bueno Vamos a devuelve otra vez aquí al principio al.. Tenemos que ir despacio para que no no. estos que son chungos Y el del juego está, eh. A ver si dónde está, qué ves, vieja amiga, <ríe> y amiga, un... una cuerva. Yo no veo nada. Estás por aquí, pero... No tengo ni idea ¿Ves? ¿Eh? En algún lado tiene que andar el este. Vamos no, en bueno, el Estamos cibu... Está lo harto y no lo encuentro Está aquí la casa comunal, ¿no? Ay, gallinita, también se nota la gallina Pues sí, sí ha muerto Ojo que me da hueso y cuero, ¿eh? Lo siento, pollito Me canso Esperamos aquí un poquito esta mina Corazón de animal y todo, ¿eh? ¡Ay, ahí, ahí! Toma. Me he cargado por lo menos tres de un Una atacada. Tripas. Madre mía. ¿Para qué servirá, tío? Me cargo el gallinero. ¿Se me va a escapar la gallina. Ya no se escapa. Oh, Menuda escabechina que me hemos liado aquí en un momento. ¿Herá entrado qué pasa? A ver, llamamos. Soy Eivor. Abre la puerta. <risa> Entra. Pero no alces la... Alertarás a los hombres de Harald. Okay. ok. ¿Dónde viviremos? Los ingleses se defenderán. Las guerras jamás terminarán. O nos obligarán <risa> a seguir aquí. sus normas cristianas. ¡Silencio! Me gustaría decir algo. Facha su discurso. Pues no. Vamos a acercar otro poco. Digo yo, no sé. ¿Me atacarán? No. Mira, misión actualizada. Hace dos días, libramos esta tierra de Kiospe y sus perros. Pero hoy, no lo celebramos. Nos escondemos bajo una nube de miedo. No tenemos por qué dejarnos pisotear. No somos los súbditos de un niño rey. Somos el Clan del Cuervo, dueños de nuestro destino. ¿Sabías que tu padre juraría lealtad a Harald? Lo desconocía. Y por ello ardo con más rabia que cualquiera de los que estamos aquí Pero no caeré en la desesperación No podemos permanecer en Noruega Bajo la bota de Harald Provocaríamos más guerras Así que zarparemos a nuevas tierras Sí, sí, estaban para Inglaterra Inglaterra a La isla británica Allí construiremos <ríe> un nuevo hogar Nuestro reino los hijos de Ragnar Lodbrok llevan ya ocho inviernos en Inglaterra. ¿En el caso queda tierra para un clan como el nuestro? Más que suficiente, esposa. De los cuatro reinos de Inglaterra, solo uno está en paz. No permitiré que Harald me ate con su correa. Confío en ti. Escribiremos nuestra saga. Necesitaremos tiempo y recursos para construir un nuevo hogar. Pero bastarán las riquezas que le arrebatamos a Kjotbe. No. Eso pertenece a mi padre. Es su justa compensación. En Inglaterra empezaremos de nuevo. ¿Pretendes que empecemos sin nada, en una tierra desconocida, entre gente que nos aborrece? Las riquezas de Kyotbe nos facilitarían bastante el viaje, Sigurd. Yo lo derroté. Es mi derecho reclamar sus bienes. Nuestra partida no debe servir para atacar a mi padre. Debe ser un nuevo comienzo. Bueno. Venga, dejaremos los recursos a este Si te opones, lo comprenderé. Que tu padre se quede las riquezas de Kiote. En Inglaterra nos aguardan tesoros suficientes. Bien. No quería que esto nos nublara el ánimo. Un líder sabio tiene en cuenta las necesidades de otros. Zarpemos a Inglaterra antes de que termine el día. Llevaos tan solo lo imprescindible. Y sellad vuestros labios. No queremos llamar la atención de las tropas de Harald. Se acabó la, la junta Bueno, bueno Está aquí la sombra ¿Cuánto has oído? <ríe> Lo suficiente Tengo la Un nuevo sendero se abre ante ti Está la divina Será un viaje difícil ¿No nos acompañarás? Por el bien de mi madre no puedo Pero nuestros hilos volverán a entrelazarse Hasta entonces Buen viaje. Bueno, nos dais su bendición. Otra vez ¿eh? habla con en las muelles Me tiro por aquí ya, eh. Os lo digo. Ni no nada. La flechita. Máximo, ya bueno, no hay nada por aquí, ¿no? Bueno, siempre hay cositas. Pasa que yo no las veo, pero bueno, no, vamos. Venga, Tirolina, no, no, no me subo aquí a la Tirolina. Este nos salta este personaje. <ríe> a ver si me puedo subir aquí. Ya a subirme aquí. <ríe> y ahora tirarnos por aquí. A ver. <ríe> ahí, ahí, ahí vamos. Ahí vamos. Lo conseguí. <ríe> vamos ahí. Venga, vamos por los muelles. No me quiero parar aquí a las casas de Si no perdemos mucho tiempo. Y tampoco Venga, ¿dónde está el, el seguro Aquí así zarpamos Y nos vamos para nuevas tierras Venga Eivor, el viento sopla a nuestro favor Deberíamos zarpar pronto Pues venga Has preparado todo muy rápido, bien hecho Son las ganas que tengo de empezar en nuevas tierras Mira la piel de zorro ártico, yo para mí que la llevamos lo harto, Aunque ¿eh? Que produce cierta tristeza, abandonar nuestro querido hogar. Equipado, lo mismo, lo mismo nos viene ves? bien para el frío. No, ninguna, la suerte está echada. Que el destino nos guíe en este viaje. ¿Tienes todo listo? Sí, sí, venga, es hora de partir. Estoy listo. Hagámonos a la mar y marchémonos en paz, ahora que aún podemos. Esa ocasión ha pasado. Mira. El destino vuela más rápido que nosotros La ah, bueno. enseña del rey Haran Oh, Dios Ahora, ¿qué hacemos? Sigurd, ¿qué pasa aquí? ¿Qué te traes entre manos? Me voy, Man. padre De la manera más digna posible Ya que no puedo reinar en la tierra Que me vio nacer Empezaré una nueva saga en Inglaterra No seas insensato, hijo tu lugar está aquí, a mi lado Pronto habrá más victorias Y más gloria La decisión está tomada, padre No cambiaré de parecer Estamos de acuerdo Ya, Restirbion Han matado a los hombres que patrullaban la zona Se rumorea que Eivor es responsable de su muerte. Uno sí, uno se me escapó si los muertos hablas <ríe> ¿Qué dirían de su fallecimiento? Mata lobos Dirían se me escapó. que nos insultaron Y que tuve que matarlos por ello ya que los muertos no pueden defenderse Esto requiere un huérguen 50 oh, yeah. pesos en plata por cada uno Es la ley ¿50? Yo me encargo Un padre debe pagar las deudas por la insensatez de sus hijos Agradezco la generosidad ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué cambiar esto por un futuro incierto? Aquí podría ser el héroe del rey, Gabor Tu nombre sería conocido en todos los reinos de Haran No seré cautivo de los burdos planes de otra persona. Yo forjo mi propio destino. Eivor habla también en mi nombre, padre. Te jugaste tu honor y has perdido a tu familia. Espero que te hayan merecido la pena. Mi corazón se debate entre la furia y la tristeza, pero me alegra que os vayáis de aquí con vida. Hombre, claro, me hago que perderlo. Ya estaban cambiando los tiempos y claro, necesitaban unificarse las tribus, los clanes. El rey Harald pues era el que más tenía más poder El del norte Es como huevo de trono, vamos Chispa más o menos Venga Ojo, materias primas más 20 Suministro 300 Bueno, no está mal <ríe> pues Vamos ya, ¿qué pasa? ¿Hay impuesto para mí o...? Claro, aquí el que tiene el mando es, Será el Sigur, digo yo Aquí, sentarse Venga. Y ya para lágrimas, banda paz llorones. <ríe> ¡Quiero veros tirar con ganas! ¡Raciona tus fuerzas, Dag! ¡Tenemos todo un mar por delante! ¡Vale! ¡Vacrautolgazán! Sigurd ¿Cuál es nuestro rumbo? Los hijos de Ragnar establecieron un asentamiento cerca de la costa ¡Navegaremos hacia allí! Venga, canta algo para alegrarnos el juguete! Para alentar a los dioses, para que una ventosidad de Thor arrecie nuestra travesía. Hay <ríe> todo <ríe> un <Qué> mar... Gracias a los <ríe> vikingos esto. Y un nuevo reino... ¿Dónde van? ¿Dónde, van? ¿Dónde van esto? Conociste bien Inglaterra en tus viajes? Pasé una temporada en el reino de Mercia. Son tierras aisladas, frondosas y salvajes. Los hijos de Ragnar deben de haberse adueñado de ellas ya. ¿Vamos a unirnos a su ejército? Ellos se unirán al nuestro con el tiempo. O con el Rana, eh. Con eh. eh. A Inglaterra. Por la gloria y el destino. A Inglaterra. A Inglaterra. O al Valhalla. Jejeje, <risa> ahí vamos. <risa> Estupendo. Sin es Cris Valhalla. Está bien, ¿no? A mí me gusta Lo que pasa es que hablan mucho, yo creo, ¿eh? <ríe> Tienen aquí un rollito aquí ¿Este quién es ahora? ¿Esta quién es? Si parece esta realista Está la del Animus Vale, la rueda de las acciones rápida. Muy bien Ahora del equipo Para mejorar Eso Está muy bien Y luego el herrero Está muy bien también El poder, la cantidad de habilidades desbloqueadas Vale, vale tenemos el poder muy bajo pero tu poder para afrontarme Tengo el desafío Criaturas legendarias también ¡Ojo! Ten mucho cuidado Si te cruzas con uno de estos esquivos animales ¿Por el mismo hay dragones o algo? Bueno, bueno, bueno Esta es la del ánimo No había salido todavía Vamos a ver se ha levantado, ¿no? Del ánimo allá. Se fuma un piti. Bueno, bueno. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasa? ¿Lanzado digo o qué? Esto la pinta, ¿eh? ¡Uy! tiene un artefacto aquí, un artilugio. Claro, se ha consumido. En una conferencia en la Universidad de Cambridge, la doctora Sirke anunció ante una perpleja audiencia que la ciencia apenas tiene respuesta. Desde la eyección de masa coronal de 2012, la fuerza del campo magnético de la Tierra es 50.000 veces mayor. Madre mía. Esto ha provocado grandes alteraciones en las comunicaciones por radio y satélite, peligrosas bandas de radiación en los polos y, como podemos ver todos por la ventana, una aurora boreal que nunca se desvanece. Por Madre mía. desgracia, desconocemos por qué se produce esto. Si no encontramos pronto una respuesta, nuestra manera de vivir y de comunicarnos, incluso nuestra manera de evolucionar, podrían cambiar para siempre a continuación la doctora Sirke te he comprado más electrolitos oh, ahora con un nuevo sabor cítrico gracias Sean bueno bueno Ok, Alfinity, un saludito, muchas Ahora, gracias por quedarte. Esto. Tú eres la clave para resolverlo. Mira, mira, tenemos ahí restos vikingos. Ujo, tiene un yacimiento aquí. Arqueológico. Seminar. Estás muy lejos de casa, Eivor. ¡Ostras! Que son no. los restos de Eivor. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué hacemos. No tengo ni idea. Vamos a la casita o qué, que no sé qué hacer. No tiene poderes. Serie de cables que tienen por aquí, por mitad de aquí de el campamento. Me imagino que se dan para para las luces. Bueno, vamos a ver. Me has traído el té. Buah el té de menta no es té bex. Es una infusión. Vamos, que solo es agua sucia con olor a menta. Shaun, me da igual cómo lo llames. ¿Lo has comprado? Claro que sí, cariño. Oye, perdón por sacarte. El generador Erika. estaba echando chispas. Tranquila, necesitaba aire fresco. ¿Qué tal el flujo de datos del ánimos? ¿Cómodo? Bastante estable al cabo de un rato. Bien, dame un momento y ya puedes volver a meterte. A lo mejor esta es la que maneja Labor. Con el Animus Tiene toda la pinta. Ha caído otro satélite. ¿Lo habéis visto? Sí. De los de Abstergo. Eso es bueno. Aunque casi toda Norteamérica se ha quedado sin cobertura GPS. Madre mía. de lo que entiendas por bueno. Ya. Hasta cuando ganamos, perdemos. Vale, pues ya está todo. Cuando estés lista ya puedes entrar. Vale, ahí graba. Supongo que podré hablar con esto. Me tomo un refresquito. Disfrute de bueno. su estancia. Por favor, acuérdese de sacar la basura y riega las plantas una vez al día. Me da que no me voy a acordar. Esta de... La voz esta del de Fallout. Me suena a mí del Fallout. Fallout 4. ¿Vas a meter eso en el frigo, Shaun? Pues claro, en medio minuto. Uy, incluso recuerda de, que los tomates van en la 3. encimera, no en el frigo? <risas> Incluso del Full House 3. Sauna, acuérdate de regar las plantas mientras estoy dentro, ¿vale? Lo añadiré al calendario y me lo tatuaré en la frente. <risas> ahí está el ánimo, ¿vale? Hablamos con este... Bueno, ahí hay algo también, aquí hay unos papelillos. Sean ha estado ocupado. Vamos a ver. Mensaje extraño, un fragmento de audio enviado a nuestros servidores encristados de una ubicación desconocida. No robaron nada, no dañaron nada Los daron ahí y se fueron, vez hemos tenido suerte ¿De qué se trata? ¿De qué se trata, pues? De la grabación de una voz desconocida Un archivo de sonido críptico superpuesto a una señal Esta señal era un código que nos dirigió a un lugar preciso Aquí en Nueva Inglaterra Cavamos en la X, madre mía, lo que encontramos Oro Bueno, plata, la moneda de cambio en la Edad Media El caso es que era la tumba de una guerrera nórdica De final del siglo IX de nuestra era O principio del siglo X Anterior a varios siglos A los asentamientos más conocidos, más antiguos Si no, no hemos equivocado Esto es muy gordo. la pregunta es ¿Cómo llegaron allí esos huesos y por qué? Ojo Intrigante Hola, Leila doctor este Sam, ¿qué opinas tú de la tumba de ahí fuera? Bueno, pues Que pone patas arriba varios siglos de estudios Sobre los primeros europeos que pisaron Norteamérica al margen de eso solo son unos huesos polvorientos, ¿no es así? ¿Podríamos hablar un momento de esta cosa de mi cuello? Eh, del estabilizador de ánimo. Es positivo, que tenemos ahí. No es nocivo, ¿verdad? Es decir, estoy bien, pero quería asegurarme de que no tiene efectos secundarios. No debería verlos. Solo bloquea señales externas. Es un efecto pasivo. Para que el cetro, ya sabes, para que no te haga nada raro. Sean, respecto a lo del año pasado No tenía control sobre ello Intenté resistirme Lo comprendo Tu viejo equipo Puede que no Pero ya hemos visto ese tipo de cosas antes Aún así Si quieres seguir trabajando con nosotros Y comprender por qué el mundo Está a punto de acabar por segunda vez en ocho años Tendrás que llevar esa cosa Hasta nueva orden Cosas de William Ya lo sé no pasa nada. Solo un par de semanas más, ¿vale? Hasta que resolvamos esto. Tienes razón. Sé que la tienes. Ah, pues estupendo. Una radio por aquí. ¿Te importa si pongo algo de música? No Adela. me salta. el copyright. No, no, no. Ahí apaga. Apaga la radio. Apaga se me pone a bailar venga hombre aquí la lanza de Dios, a ver he pasado canutas ¿eh? para traerte aquí espero que valga la pena vale usar el portátil echaré un vistazo bueno bueno sí que tenemos cosas está el esto lleno de cosas el centro de la vamos a ver la vara de Hermes de Cassandra la portadera del águila en 2018 Bueno mucho, Una de las muchas varas que conocemos Entonces No es la de Odín Utilizado como arma Pero no de forma frecuente Bueno, bueno Como conducto Sí, a ver El Pitágoras también la, la, la tuvo Y Cassandra también este también es de otro... Del Odyssey, puede ser de Assassin's Creed Odyssey Tiene toda la pinta Mensajero Bueno, bueno, bueno, cuántos mensajeros Mis cosas Y unos fotillos, ¿vale? Esta está muy chula Y los huesos, muy bien a ver qué tenemos por la papelera. Interrogatorio, carta dirigida a los... Bueno, se me ha ido. Correa. Poca broma. Vale. Para la isla. Vamos a este para la isla. He pensado que esto igual te interesa. Son las conversaciones que Bex y yo tuvimos con Desmond en 2012 Fue en diciembre, creo va Un poquito de descompasar la... la... el audio, pero bueno Un momento, voy a dejar esto aquí Es que grabáis todas nuestras conversaciones Estaba va, Esta va mejor. Pero con todo el tiempo que has pasado en el Animus Me parece una buena oportunidad para aprender diciembre 2012. De exposición prolongada Vamos, que bueno. tú tu... Aquí cosita del ánimo y tal, ¿vale? Pues nada Salimos. <ríe> la sesión. No está mal. Es reconfortante. Un castillo o algo. Ok. ¿Estás bien? Mejor. Pero me preocupa que vuelva a suceder lo de los dos flujos de datos. No puedo prometerte nada. Ni siquiera yo misma lo entiendo. Sentía... Como dos mentes luchando por el mismo cerebro. Dolía mucho, como un tiro a la cabeza. Ya veo. Hay algo en esta muestra de ADN vikingo que resulta denso, ruidoso. ¿Puede ser el cetro interfiriendo de algún modo? ¿A qué te refieres? El dolor de cabeza, los berrinches, comenzaron cuando lo conseguí. Espero que no estés inventándote excusas para... Bueno, ya sabes. ¡Joder, no! ¿Qué va? Perdón, bueno, tú con calma. Y si vuelves a sentir que te estás yendo, avísanos. Eso intento. Palabra. Vale, tiene ciertos problemillas ahí con el ánimo y tal. Bueno, Territa también, como el de la va. Sofá. Una ¿Qué ganas tiene de no algo. En una cama cuando esto se acabe? Una mochililla de camping. Tiene ganas de una cama, dice la. La muchacha, yo creo que no hay ni más nada, ¿vale? Nos mataremos ya en el ánimo y. Y ya está. Venga. Vamos a ver ahora qué aventura. ¿A dónde nos mandan? Me imagino que ya directamente a Inglaterra. Vamos a ver. Venga, es hora de irse. De Noruega a Inglaterra en rascar se tarda mm. una semana. Yo buscaré. Ok, mirando ahí la vara de Hermes. Leila, ¿estás bien? Perdón, ¿podría volver a oír el mensaje? Tengo aquí la transcripción. Si es que buscas algo, puedo ir no, y. Quiero escucharlo. Vale. No quiero hacerme la misteriosa. Es que ese mensaje nos trajo a este sitio, a una tumba noruega en Norteamérica. Entonces la única pista que tenemos Y la única oportunidad de arreglar el planeta Antes de que sea tarde Son esos huesos Uh, está complicada la es... cosa, ¿eh? Aquí, en la Tierra Madre mía He vivido ah, bueno. He muerto Y ahora sueño Y en mi sueño duermo el Y en mi sueño Veo el final de la destrucción Que volverá a aterazar la Tierra el Encuentra a Matalobos Al furioso Encuéntrame y sálvanos a todos de otra muerte. Es muy inquietante. Sí sí sí. Madre Estamos mía? seguros de que el pulso del mensaje solo son coordenadas, nada más. No he encontrado nada. Vale, estoy lista. ¿Está buscando alguna pista Allá o vamos. algo. Bueno, vamos a ver. No se pone traje especial ni nada ahí con la ropa de calle y ya está. Se mete ahí a correr. Entra aquí en Matrix Entramos en Matrix. Comerciantes. Mercado de salud. El poder. Ya lo hemos visto antes. La detección. Lucha, huye. Echarse. Actitudes, encuentra libros de conocimiento Para adquirir nuevas actitudes Eso es lo, lo que nos ha faltado antes yo creo Los materiales, vale Y los libros Libros de conocimiento Esto Creo que puedo, podría ser Uno de los que vimos esto. Y esto nos ha faltado también, esto sí me fuera gustado verlo. La caseta de pesca en el asentamiento Esto me fuera gustado verlo sacado Pero bueno, el ataque ligero Con el R1 Los diseños cosméticos también tengo ahí algunos nuevos tatuajes ¿eh? Que nos dieron En la recompensa gratuita esta el, el cuerno para Para el dracar Vale Un poquito de agua O algo Vamos a ver Bueno, parece que tarda en cargar otra vez. Pero bueno, es normal. Ahí. y ya estamos aquí en Inglaterra. Ahí está Inglaterra, nuestro nuevo hogar. Ni comparación con Noruega, pero pronto podremos llamarla nuestra. Me alegraría okay. ver cualquier tierra. Estoy deseando. Volver con el emblema a del clan del cuervo, ¿vale? Están no ahí los dos cuervos. Todo cuanto veis es territorio sajón. El reino de media En guerra en su mayoría. Nos estarán observando. Con el show desde que nos deslumbra árbol, y todo. Y <ríe> oh, madre mía. Mira B. para otro lado que no ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Todavía no. Pero nos adelantaremos nosotros para comprobar si hay algún peligro. Cuando el sol roce el horizonte, seguidnos. Entendido. Que Thor bendiga vuestra incursión. Nos veremos pronto Bueno, nueva misión Al hogar de la senda de la cine Para lo que sea que esos duendecillos hortelanos Puedan arrojarnos Ve el asentamiento de Halfan No Sigur, sé dónde está pero Ragnar vamos a llegar. No lo saben Pero no harán chanzas de nuestra visita Los hijos de Ragnar Se han asentado en uno de los cuatro reinos De Inglaterra Los otros tres nos están esperando ¿Vamos a unirnos a su ejército? No, no. Vamos a hablar con ellos y a tomarle el pulso a esta tierra. Después podremos dividirla en cuantas partes Entonces, nos me flanca. Dice. Mirad eso. ¿Eso es lo que entienden por pueblo? ¿Ladrillo visto y una sola runa en honor a su dios apocado? Esa runa es un crucifijo, Dag. La cruz en la que sacrificaron a su dios. Está en lo alto de un monasterio. Un lugar... De... Ahí arriba, digo yo Su Cristo murió en una cruz ¿Y ahora ellos la veneran Pues sí que son raros Nosotros tallamos estatuillas de nuestros dioses Y les pedimos deseos Y hacemos sacrificios a Odín, el tuerto Pero no adoramos al lobo que lo mata Esa es la diferencia Los sajones nos mirarán a nosotros Con la misma extrañeza que nosotros a ellos Un buen martillo Eso sí que es un símbolo digno de un dios su cruz no resistiría el embiste del relámpago Mirad ahí ¿Qué están haciendo? Ahogamiento ritual Bautismo, ¿Sí? dag. ¿De verdad estás tan poco familiarizado con los cristianos? ¿Están bautizando? Es que se me olvida Además, alguien tiene que animar la charla En ese lugar solo habrá sacerdotes y fieles Podríamos asaltar este puerto Y saquearlo sin romper siquiera sudar ¿Es de esperar que guarden algún tesoro? Siempre Forjan metales sí, preciosos y pulen joyas para su dios Seguro que hay una fortuna Ahora no, Dac Tiempo habrá para los saqueos cuando nos hayamos asentado Bueno No dejad de remar y orillaos aquí Una cadena que va de una orilla a otra nos bloquea el avance Hay que quitarla si queremos continuar Claro. eso No podemos cortarla. Es demasiado gruesa para nuestras hachas. Debe de haber una forma de soltarla en el campamento. Mire yo. y yo te cubriré las espaldas. No, Dak, quédate aquí. Necesito que estés para defender el barco si hubiera algún problema. Buena idea. Estos Fía barcos que eran muy buenos, eran muy, eran, de... tirada, ¿no? eran muy accesibles, eran de. Era muy bajo, eran así planitos y no no no daban en el suelo. Bueno. Vamos a ver Habrá que bajarse del barco Y toda la historia, toda la pesca Camuflarse y tal y... Oh, el cuervo Este es nuestro No, que si, si es un... Una garcilla Una garza <risa> Ahí No me ha dado nada, nada más que la flecha Y ya está La munición al máximo bueno, yo creo que es un buen momento Para ir dejando el vídeo por aquí, ¿vale? Os hemos disfrutado Hemos llegado bastante lejos, hemos llegado a Inglaterra Espero que os haya gustado Ya el fin de semana gratuito se ha acabado Pero bueno, quizá próximamente Pues lo traigamos en futuro aquí al canal No sé qué os ha parecido dejármelo ahí en comentarios, qué os parece Y por supuesto, no os olvidéis dejar like Y suscribiros al canal si no lo estáis Que ayuda mucho al canal Muchas gracias a todos, Peñita Un saludito desde aquí, desde Inglaterra Chao, chao.